León empieza a pedir al cielo, que ojalá que su mamá, pueda encontrar el contacto, de los abogados, para que se pueda encargar de su caso, y así poder salir libre lo más antes posible, de ese lugar espantoso, ya que quiere seguir luchando por Luz, y que quiere poder verla y abrazarla fuerte, porque la extraña demasiado, mientras tanto Luz, está sentada dibujando a León, su artista favorito, y se siente muy rara, ya que siente un dolor muy fuerte en su pecho. Por lo que León está en la cárcel. Y siente como si él, fuera parte de su familia. Le pide a su mamita, que le ayude a León a salir en libertad. Y que cuando él salga, le enseñará el dibujo que hizo para él, y mostrarle que siempre pensó en él. Y nunca lo olvidó. ¿Será que Luz, se empezará a dar cuenta que León es su padre? Ya todos queremos que Luz pueda saber la verdad, sobre la paternidad de León y que ellos dos puedan estar juntos de nuevo, pero esta vez para siempre. Y ya no separarse nunca más. Solo nos queda esperar, para que León salga en libertad, y luchar por su paternidad de luz. Y así poder quitárselo a Eus, que es un malo y debe ir preso.